¿Qué tal, mi gente? Aquí estamos con Ángel Luis Diloné, Araújo. ¿Qué es lo que es, gente? <ríe> Dile qué es lo que es esta gente, qué lo que? Todo bien, vamos si a ver. Si ustedes lo quieren seguir, ahí está la foto, miren, ahí está. Fafá, ustedes lo agregan y todas las vainas. Así se ve su Facebook, al menos que lo caos. Eh, ese es el mejor que ustedes pueden ver. Mi gente, <ríe> miren ahora hacia mí. Eh, déjame ver, ahora mismo sería la izquierda de este lado. Pero para ustedes sería la derecha. Mira sí. mi, a mi derecha suya este comentario de este joven, Jeremy Marte, y lo vamos a leer juntos. Yo quiero darle este, este preview. Mira, ya están usando el men maricona y el men, men pata. El, el, el, <risa> Ese men, ¿Cómo es que se llama la vaina que dijimos? Me. <risa> me <risa> encundanguea. ¿Cómo <risa> me <risa> <que risa> encundanguea? Sí, porque conchale, me enorgullece gaymente, eso es lo que quiere decir, o sea, tú, sí, te, porque... tú estás orgullosamente gay. Exactamente. Eso no, es, eso no es para tú usarlo para lo que sea, aprende. Y escúcheme por la calidad de la cámara que estamos grabando con una eh, eh, cámara de, de, de, de calculadora. <risa> Vamos arriba. Comenzamos a leer. Piden escus las chicas que están opinando sobre la NBA. No saben absolutamente nada y ya se meten en la conversación. Ellas solo saben quién es LeBron, Curry y Durán. Pero si le preguntas qué es un cuádruple doble, no te saben responder. Eh, risa y risa y <risa> vaina. <risa> Mira, lo, Jeremy, tú estás burlado. ¿Por qué es que tú le dices que te dan asco? Las mujeres. Ya con ese es chico. Que... Me dan asco las chicas. Ya, te pueden poner un empajara porque o sea, ella... ya, ya tú estás empajareándote. ese, ese es de lo que ponen los botones. Ese de... <risa> el botón de, <risa> de men <risa> pajarera, de... Sí. sí, hay que ponerle el audio a ellos. <risa> okay. Vamos arriba. Sí. Dice, dice una joven de una vez defendiendo... ...a las mujeres, porque tú sabes que así... ...tiene que salir una, ah, uno, sí, de sí, una... Sí. ...de una P, porque que sí, es verdad... <risa> debió de, ...le debió de decir barriga verde de todo... ...pero ella dijo de una vez... ...no todas somos iguales... ...no todas son iguales... ...yo sí sé de NBA... ...y sé lo que es un cuádruple doble... ...perfecto Marina... Y aplaudimos desde aquí. Aplaude. Dale, dale, dale, dale, dale, claro. Ella sabe que un cuadro doble sí. Ahora vamos a ver qué es lo que es con Idalia Lugo, que está en los mismos comentarios. ¿Tú me entiendes? Ella también comentó y dijo, yo sí sé todo lo que tenga que ver con básquet. es mi deporte favorito. Y lo jugaba. Punto suspensivo para darle sazón a la vaina. Perú, lo jugaba. Pero... No publico nada de eso, admiración. Y es su Facebook, pueden publicar lo que ellas quieran, ¿no? Cada quien publica lo que quiere. Y cuádruple doble es un término utilizado en el balencesto para... Ok, espérate. <ríe> ¿Qué se refiere a cuando un jugador alcanza los dos dígitos? En cuatro de las estadísticas contabilizables. Puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones. En un partido de baloncesto. Solo cuatro jugadores lo han conseguido en la historia de la NBA. ¡Oh! ¡Ella sabe de eso! Hey, no es pero, Oye, pero, pero, ¡Pero una duda! ¡Pero una montra! ¡No vuelta! ¡Ella es una psicópata! Hey, no. El fin del mundo, pero, se, no. se, claro. Oh. Oh. Y dice Jeremy Malte ahí abajo: Díganse algo, primo, llorando de la risa. Jeremy Malte, recordemos que es el mismo pana que publicó El Estado. Jeremy Malte, bueno, sí. ahí Jeremy le dijo a ella: Díganse algo, primos, y veremos qué fue lo que él puso: una foto de Wikipedia, porque Wikipedia con G. Wikipedia, <ríe> Wikipedia, De dice, 4p es un término utilizado en el baloncesto que se refiere, espérate, yo tengo que ir poniendo la foto de ella ahí mismo, ahí. Sí. es un término. Yeah. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ella hizo su clase de Wikipedia. Mira, mira, que tú lo quitas sí, y lo pones. Y es la misma <ríe> vaina, mira, mira, mira. Lo vamos a quitar y vamos a poner. Y parece como tú con un copy-paste y lo hace. <ríe> Mi amor, y dale a Lugo. Tú hubieras hecho como lo hizo María Bay, que dice: Yo sé lo que es un cuádruple doble y no <ríe> responde <ríe> más <ríe> de ahí. Y <ríe> ya. <ríe> Te hubiesen creído un poco más o al menos a como hace una persona normal que entra al rincón del vago y hace un un, un consomé con todo lo que encuentra y lo pone como, como de allí, sí, no, de lo, y lo pone de su forma como que sí, como que lo pone lindo, tú sabes socio, pero, pero así, a la clara a la franca <risa> Jeremy, Jeremy, mira yo te quiero, pila y te guarda esto para ti <risa> Un turn down for what seguidito, mira, cuádruple claro, doble con toda la aplicación de Wikipedia, es abusadora. Dios mío, yeah. ay, ay, ay, ay. mira, eso se <tose> llama turn down for what eh, lo, a lo real, a lo real de una vez. Mi hermanito yeah. Ángel Luis dilo, yeah. dile algo a esta gente que es lo que no, es? oh, esa gente. No, nada. Dice algo primo, primo dilo. Dice algo primo. Algo. No, no. Algo, algo. No, no, no. Gente. Ustedes saben que aparecen gente que quieren estar pillando. Siempre, tú, tú publicas algo y siempre aparece uno que dice, ¡Ah! miel. Quieren como venía a defenderse. Bueno, no, esta no. serie se llama Leyendo Comentarios de Facebook que me manden ustedes, parte 1. Es así de largo que no a ver? Leyendo Comentarios de Facebook que me manden ustedes, parte 1. Parte 1. <risa> <risa> <risa> no, mi gente, ya ustedes saben, eso fue un turn down for what, que me mandó mi hermanito ahí, eh, Russell Witherspoon. Que es un nombre en realidad de un artista por ahí, pero gracias por enviarlo. No. Eh, y se te quiere de gratis, mi hermanito. Ya te sabe, mi hermano Diloné. Esto fue el video de hoy. Y se le dice que te la prestó el mamaste, mi querido. Te la prestó el mamaste. Y dale, <ríe> y dale, Lugo. Te la prestó el mamaste. Quería brillar. Te la prestó el, el mamaste. mamaste. <ríe> Jeremy, está bien ahí. Y Marina, pero, Marina, todo bien. Pero mira, eh, volvemos pero, pero a. Pero Jeremy. También. Pero Jeremy. Jeremy. ¿Cómo que te dan a cola? ¿Cómo con que, las que te dan de... a cola? <ríe> te la apretó el mamá también. Yeah. <ríe> <ríe> mi gente, ya ustedes saben, no se la apretó el mamá a nadie ni usted tampoco. Ya ustedes saben, se me cuidan. Yeah. Ángel Diloné, ya ustedes saben, mi hermanito, y. Peace out. Bye.